Con Bici considera la estrategia estatal de la bicicleta imprescindible para el cambio modal cambios legislativos para garantizar la seguridad física y sí. jurídica formar y evaluar las políticas públicas contar con un sistema de datos e información ciclista recursos humanos, económicos y técnicos con un sistema de cogobernanza infraestructuras seguras y continuas cicloturismo e intermodalidad en definitiva, tener y recuperar salud. Desde la diversidad de las asociaciones ciclistas nos sumamos al efecto bicicleta.